¡Alucinante! Cositas nuevas hemos descubierto que tendrán que ver con el evento de Navidad de esta temporada En la temporada 5 de Fortnite Midas ha regresado Y está totalmente vivo Un nuevo portal de oro de Midas se abrirá Y cambios secretos nos están enseñando que Midas regresa Y además un nuevo evento de fin de año está por llegar al juego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 tu poderosísimo like en este vídeo que apoya muchísimo a que se posicione correctamente. Y no te olvides de lo más importante: Código ¡Oh, Mister de Neox. <coughs> bueno, es más importante que comentes tu ID en los comentarios. <risa> Ahora sí, empezamos. ¡Oh! Vale, creo que <risa> creo que mejor no me asomo mucho por aquí. ¡Bro! ¡Los bots están demasiado rotos! na, na, na, na, na, na, nah, nah. paso de acercarme. Ok, así que, antes de nada, quiero empezar con lo que todos están esperando de este video. Y sí, amigos, Midas sigue vivo ahora mismo en nuestra isla y tengo la prueba de ello. En el tráiler anterior que vimos del homenaje y la llegada de Black Panther al juego, vimos la llegada de muchos de los personajes de Fortnite para rendirle tributo, pero... Se dieron cuenta de que Midas también estaba en esta reunión, ¿no? Pensar que estos trailers siempre tienen algo que ver con la historia del juego. Y lo hemos visto dentro del trailer. Así que debemos asumir que Midas está vivo. No se trata ni de Midas Rex, ni de la versión de Oro, ni de la versión Zombie, ni de ninguna otra versión de Midas. Es Midas original. Midas OG. What the, what? ¿Qué pasa con Epic Games? ¿Por qué nos meten este easter egg en el tráiler? ¿Será caso que Midas regresará con nosotros o ya está con nosotros? Creo que es la segunda, amigos. Ya está con nosotros. Así que todos sabemos que el punto cero de Fortnite ahora mismo está cambiando por completo. Está empezando a crear portales dimensionales que dirigen a otros lugares desconocidos, de otras dimensiones alternativas. ¿Qué acabas de decir, Neox? Es decir, estos portales conducen a otros mundos. Por ejemplo, el portal de The Walking Dead, el portal de Marvel con la galaxia de fondo. ¿Será entonces que el nuevo portal de Punto Cero será el portal del Rey de Oro Midas? Yo creo que sí, amigos. ¡Vamos a descubrirlo! ¡No, bro! ¡Que quiero grabar un vídeo! ¡Oh, tío! Déjame grabar! Vale, vete. Mantén la distancia de seguridad, mi pana. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! El portal de Midas. Estos personajes están llegando a través de los portales de las nuevas dimensiones. Que están llegando a Fortnite. Y, lógicamente, todos estos personajes... Kratos, Master Chief, todos ellos están creados para desatar el caos en nuestra isla. No sé vosotros, pero yo sí sé quién es el personaje que ha creado más caos que nadie en nuestra isla de Fortnite en este capítulo 2. Y ese chico es Midas. Pronto veremos el nuevo portal abriéndose en el juego, un nuevo portal quizás de oro. Y dentro podremos ver... La agencia de Midas, seguramente. Uno de los planes del agente Jonesy en esta isla seguro es traer de regreso a Midas. De regreso a Midas. Y no puedo esperar, no puedo esperar para saberlo. Entonces, tenemos que investigar cuáles son las señales de que Midas regrese al juego ahora mismo. Aquí tenemos... ...la primera de las pruebas... ...en esta cabañita pequeña... ...se esconde... ...un gran secreto de Midas... ...vamos a analizarla juntos... ...esta habitación... ...ya la mostramos... ...una vez creo en los vídeos anteriores de esta temporada... ...porque encontramos ya varios objetos relacionados con Midas... ...muchos objetos de oro que estaban... ...justo aquí en este lugar... ...y sabemos lógicamente... ...que los objetos de oro... ...en el juego de Fortnite... Tan solo los puede traer Midas, ya que todo lo que Midas toca se convierte en oro. Y aquí podemos observar que todos los objetos siguen en su mismo lugar. ¿Qué? Espera un minuto, ¿dónde está el gnomo de oro? ¿What? ¿Ha desaparecido? Por alguna razón alguien ha decidido llevarse el gnomo de oro de este lugar de la isla. ¿Qué? Os prometo que en este lugar podíamos encontrar como siempre El váter de oro, los jarrones de oro y el gnomo de oro Vean esto amigos Es un vídeo de la temporada 5 con Kratos El que estamos viendo Y el gnomo estaba justo ahí ¿Dónde ha ido bro? Literalmente no está en esta sala ya Definitivamente alguien se lo ha llevado de aquí Y la única persona que ha podido ser Es Midas Así que pronto veremos llegar a Midas con el nuevo portal O al menos eso esperamos Porque si no jamás podremos recuperar al gnomo Así que ahora ya toca hablar sobre El nuevo evento de fin de año Y es que por si no sabían en cada año de Fortnite tenemos también un evento en el juego. Tenemos un evento que celebra el final del año y la entrada del siguiente. Parece que este año no será diferente. Muchos filtradores han logrado sacar el evento de este año, al menos lo que será dentro del juego. Y enseñarlo al público para que disfrutemos del evento, aunque no podamos verlo en el juego. Ya que... Muy probablemente estaréis todos con sus familias celebrándolo Y no jugando O eso espero, al menos que no estéis jugando en fin de año Estaría feo Disfrutemos del final de año que nos queda Y Fortnite hará lo posible por traernos novedades Misterios, easter eggs y secretos De los que tantísimo nos gustan en la Neox Army Muchísimos petardos, pirotecnia por el cielo y además, una entrada a un nuevo año con ilusión. Después de este catastrófico año 2020, no será un evento como el de Galactus. Pero amigos, será literalmente el último evento de este año. <risa> ¡No me lo puedo creer amigos! <risa> ¿Conseguiremos la victoria en el video de hoy? Hey bro, tengo que ganar así que... ¡Dame tu kill! <risa> ¿Cuántos me quedan? Se está poniendo súper interesante esta final No me lo puedo creer Que grabando un vídeo encima ganemos la partida ¡Vamos! ¡Lo tenemos encerrado! ¡Es el último ya! ¿Qué? ¿Ocho de vida? Literalmente escupiéndole lo mataba, tío Ocho de vida, tío Ay, Así que ahora Ya toca despedirnos del vídeo Chicos, si quieren apoyar, pueden usar el código MrDneox en sus tiendas de Fortnite. Eso apoya realmente muchísimo. ¡Un abrazo, familia!